Pues que no me enteraba en 20 años de lo que hacéis. <risa> Ay, eso es el es, baile. Espaldi, que gané. La labor duzu, Ni, zait, igual, biardeu, ta, jo, tratatsi, es una la y quien dice: No, no, no, no. No, no, no. es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es es que que se están instalando en Europa cada vez con más fuerza, y es algo muy peligroso y algo contra lo que hay que seguir luchando. Mañana quién Urte ahí Jesús. Creo que alguien tiene que, que sacar a la luz denuncias de este estilo y casos que, que se ven, lógicamente. No sé, pues que alguien se tiene que interesar de esos asuntos, sí, porque si no lo llevamos muy mal. Bye, bye, espera es de es eh Una palabra. Eso es malo, ¿eh? El carta suma. Al dar ricapena <tose> Derechos humanos. Dignidad. Es respetua. Uy, papá. Denuncia. Compromiso. Igualdad. Hombre. Con una palabra no sé si lo voy a poder hacer. Así de claro. Leala. Zar. Hogar. Es uno un antibiótico. Retos. Convivencia. ¿Antibiótico? Sí. ¿Antibiótico? Sí. Fumar. ¿Y no puedo decir igualdad de derechos? Zadamon. Abrazo. ¿Sí? <risa> bueno, pero puede ser en cualquier idioma. Igualdad. Otra más. Humanita. Felicitar a Sorracismo Guipúzcoa porque han cumplido 20 años en su trabajo. Felicidades, Sorracismo. Sorionak, Sorionac, sos Racismo. Sorionac, sos Racismo. A ver, Felicitats. Ojalá no necesiten cumplir otros 20. De... Sorionac, sos Racismo. Sorionac, sos Racismo. Bueno, ahora, Sorionac, Sos, ahora Y sigan trabajando, ¿eh? Para adelante.